Varias han sido las reacciones que ha traído consigo la convención del Partido Revolucionario Moderno PRM, entre ellas las críticas por el retraso de las entregas de las urnas en los centros de votaciones, lo que ha sido criticado por sectores, sobre el particular el presidente de la Comisión Organizadora de la provincia Duarte, Gervasio de León, dijo las mismas han sido hechas por partidos opositores. Eso eh, lo, so, sale de la boca, de los que detengan el poder, que siempre vienen inventándose cosas, porque cuál partido ha organizado una convención similar a esta? Pues en el PLD eso es una logia, ahí imponen, que hay una democracia, pero esta es una fiesta de la democracia, porque se permitió que todo el que deseara aspirar pudiera hacerlo en igualdad de condiciones. Aquí se permitió que todos los actores tuvieran sus representantes en los lugares. De León además informó los candidatos ganadores en esta pasada convención. Eh, pues tenemos que de los candidatos que participaron, el ingeniero Olmedo Cava Romano obtuvo eh, un 70% y el doctor Ángel Almanzar un 30%, siendo estos datos preliminares o provisionales. Asimismo, la Secretaría General, el compañero Ramón Antonio Félix, el gallego, quedó con un 55% frente a un 45% de su contendor, el ingeniero Julio César Lizardo Loga. Para NTN, Joan Cordero.